YouTube, para Pavón Roca comunicando que se suscriban en el, el canal de YouTube aquí nos encuentran a todos y cordial invitación para que se conecten y vengan aquí paisa. y vengan acá y se den la rodadita pues nuestro Pelito Paisa al arriero Paisa y un saludo cordial por ahí para todos los que nos estén viendo y se cuáles YouTube arroba eh, eh, Estatuas Humanas Colombia ¿Por Facebook? Por Facebook Ah, bueno, por Facebook Ah, no, Instagram, Instagram Por Instagram Instagram Bueno, muy bien Hasta luego, feliz Hasta pronto ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas